y you made this. Han made Todo esto me enferma me da mucha ansiedad. Cinco pastillas en mi bolsillo que me hacen calmar. Para estar tranquilo hay muchos problemas a evitar. Hijo de puta tú no eres nada. Hijo de puta tú no vales nada. Hijo de no va a poderme frenar Me lo dice mi mente al despertar Todo el día no paro de pensar Muchas cosas no he podido lograr No solo demás de noche en el día No de soñar Ahora esa meta la puedo alcanzar Y lo voy a superar Ahora yeah. que lo he todo olvidado atrás Preferirme para que no me pueda encontrar Me fui pa' otro mundo Ahora toca sanar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 Puta tú no va a poderme frenar Me busqué la vida en la madrugada Haciendo música sin nada No tenía ni para el micrófono de solapa Pero me puse a cantar No es hora de imaginar Tengo mucho por contar Mi emoción expresar Mis sentimientos causar Congelado, todo mi pecho está helado Ilusionado, en mi mente ando pegado. pistas, Estoy pegado duro en Insta No compito, solo sigo mi vía Mejorando día tras día Otros suben su rating crea problemas, es un marketing Y no le importa que sean su chis Hijos de puta me llegan al fin yo, Me quedé encerrado pero quiero seguir con esto Seguiré porque ya tengo hace rato ganado todo el puesto Y pensé cuando estaba en cero anhelando yo ser el primero Hoy me conocen por mi flow y no por tirarle a más raperos Me tiran la mala pero no hubo escándalo esto me enferma, me da mucha ansiedad Cinco pastillas en mi bolsillo que me hacen calmar Pero estar tranquilo, muchos problemas de evitar Hijo de puta, tú no eres nada Hijo de puta, tú no vales nada Hijo de puta, tú no vas a poderme frenar Sin Congelado, todo mi pecho está helado Ilusionado, en mi mente ando pegado Natural, todo lo superficial, todo esto es más real.